Bueno, ha pasado tiempo, pero aquí estamos otra vez. Voy a analizar todos los escenarios que hay en Brawl, a destripar todos sus detalles y a soltarlo todo por aquí. Espero que estéis preparados. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Voy a ser muy claro con vosotros, hay mucho contenido en este vídeo. Mucho contenido. He intentado reducir al máximo lo que diga en cada escenario, pero aún así ha sido muchísimo. 7 páginas de guión más o menos. Como todo esto es un engorro para vosotros al verlo y para mí al grabarlo y editarlo, voy a intentar ahorrar este tiempo en estas partes más triviales, así que... Voy a explicar el origen de todos los escenarios de Brawl, primero los que están en Ultimate y después los que se descartan. El origen incluye todos los detalles escondidos. Antes de seguir, suscríbete por favor, estamos cerca de los 200. Muchísimas gracias, lo agradezco un montón y empezamos con el vídeo. El primer escenario introducido en Brawl fue Ciudad Delfín. Esta paradisíaca ciudad es la que sirve como hub para Super Mario Sunshine lanzado para Gamecube en 2002 y que a lo mejor recordáis del reciente Super Mario 3D All Stars y por tanto desde donde se accede a todos los niveles del juego. Este escenario es un tour por dicha ciudad empezando siempre en una plataforma voladora la cual irá parándose en distintos puntos de Ciudad Delfín. También se pueden apreciar otras zonas importantes en el juego como el Puerto Expreso, el Parque Mamma Mía, el Aeropuerto Delfino y la Montaña de Fuego. Ahora es el turno de reino Champiñónico. Creo que en este caso es bastante evidente, pero el escenario es una copia casi idéntica del primer nivel de Super Mario Bros, el nivel 1-1. El cambio más notable es su aspecto, más desértico. Y es que la idea de este escenario era reflejar un estado abandonado, ya que en el momento de lanzamiento de Brawl, Super Mario Bros. tenía ya 23 años. También han sido suprimidos los enemigos y las monedas, y las tuberías son inaccesibles, aunque todos los bloques son funcionales, incluido el bloque oculto de este nivel. Este escenario tiene scroll automático para reflejar el avance en el juego original. No hay nada más que destacar, aunque en Brawl también existía una segunda versión que replicaba el nivel 1 2 y, al ser subterráneo, sonaba música de estos niveles en el escenario. Si este no ha vuelto, posiblemente se debe a que el exceso de ladrillos complicaba un poco el combate. El siguiente escenario es el Circuito en 8, anteriormente conocido como Circuito Mario, aunque este cambio de nombre es bastante apropiado. Si bien el Circuito Mario es un nombre muy recurrente en Mario Kart, este escenario se basa en el propio circuito en 8 de Mario Kart DS. De hecho, todo es idéntico excepto por el salto que se ve en la pantalla y la plataforma central. Desde en cuando aparecerán Shy Guys conduciendo ya sea desde el fondo o por las plataformas de izquierda a derecha. Estos Shy Guys dañarán a los luchadores si son atropellados. Esto referencia al modo descarga DS en el que todos los personajes serán sustituidos por Shy Guys. Por último, la pantalla del fondo, que sirve para conocer cuándo llegarán los Shy Guys, toma el mismo diseño que el mapa de la pista que aparecía en la pantalla táctil durante las carreras. WarioWare Inc. está basado en el propio juego WarioWare. En este escenario, los luchadores permanecerán en una plataforma fija, pero de vez en cuando tendremos que realizar un pequeño microjuego que caracteriza a esta saga. Si logramos hacer lo que nos piden, ganaremos algo como Invincibilidad, Aumento de Tamaño o Curación. Si bien este sistema de recompensas es original de Smash, todo lo demás tiene su origen en la saga de origen. El fondo por defecto es el ascensor de nivel fácil del primer juego donde superaremos Populz de microjuegos. Y todo lo que debemos superar en el escenario están sacados de las primeras entregas, a excepción de dos de ellos. No te muevas y haz burlas, que son originales de Smash. Pasando al universo Zelda, toca hablar del Gran Puente de Eldin. El Gran Puente de Eldin pertenece a Twilight Princess y es un punto recurrente del mismo, situado sobre el río Zora. En este escenario aparecerá el Rey Bulbin, que dañará al jugador si lo golpea y destruirá el puente con una bomba, solo para ser reparado un tiempo más tarde repitiendo el ciclo. El Rey Bulbin es un enemigo al que Link enfrenta en varias ocasiones en Twilight Princess, siendo una de ellas y posiblemente el enfrentamiento más icónico. ...precisamente sobre este puente. El atardecer del escenario referencia precisamente este enfrentamiento... ...pues siempre tendrá lugar durante el atardecer, no importa la hora de juego. La destrucción del puente, sin embargo, no tiene nada que ver con el Rey Bulbin... ...sino por las bestias de las sombras que transportaron el trozo del puente al desierto Gerudo... ...donde Midna usó sus poderes para devolverlo a su lugar inicial... ...tal y como se ve en el escenario. Al fondo se puede ver el castillo de Hyrule... Otro lugar clave y donde tiene lugar la batalla final contra Ganondorf. Pasamos ahora a Metroid. Northfair está basado en la zona del mismo nombre que aparece por primera vez en el primer Metroid, aunque este escenario específicamente se asemeja más a su encarnación de Super Metroid, especialmente basada en la actividad volcánica, y aunque no llegan a aparecer las olas que sí que hacen actos de presencia en este escenario, sí que hay elevaciones del nivel de la lava. Y después están las referencias que no son pocas. Para empezar, la habitación de puertas azules que aparece de vez en cuando son directamente las escotillas que conectan zonas dentro de básicamente todos los Metroid. Estas mismas escotillas se ven al fondo del escenario con estructuras que forman una apariencia similar a varios niveles de los juegos. Entre esas estructuras se encuentran plataformas creadas por los Chozo que aparecen en Crateria durante Zero Mission. Pasando ahora a algo más moderno, sin moderno de la saga, tenemos la fragata Orpheon. Este escenario se basa en el primer nivel de Metroid Prime, del mismo nombre. Samus llega a esta fragata tras un aviso de emergencia. Allí se encuentra y enfrenta al parásito Reina, y este enfrentamiento es el que se refleja en este escenario con el parásito encapsulado en el centro de este. Los alrededores son idénticos a la zona en la que Samus se enfrenta a esta criatura. El escenario también rotará y cambiará de plataformas lo que es original de Smash, aunque a veces también se quedará a oscuras, una referencia a lo que ocurre en Metroid Prime una vez el parásito reina es derrotado. Pasando ahora a Yoshi, tenemos la isla de Yoshi de Brover. Como su propio nombre indica, este escenario se basa en el juego Yoshi's Island. Aunque no se basa en ningún nivel en concreto, el estilo del escenario, que da la impresión de estar dibujado a lápiz, es el mismo que el del juego original de SNES. Algunos enemigos que aparecen, como los Helicogais, las plantas pirañas, los chon cadenas o los Black Witches que sirven como plataforma, son recurrentes en este juego. El escenario tiene también cuatro estaciones que irán cambiando a lo largo del combate. El verano se asemeja al nivel Dale el Interruptor, el otoño en Vamos Mario, el invierno el riesgo a gran altura y la primavera en Crea Huevos, Lanza Huevos, el primer nivel del juego. Además, si por último, en verano se puede ver una flor, que funciona como coleccionable en Yoshi's Island. La jalabarda, la nave de Meta Knight, es el siguiente. Perteneciente al universo Kirby, la Jalabarda apareció por primera vez en Kirby Superstar, siendo el escenario del capítulo la venganza de Meta Knight. En este, Kirby se infiltra en la nave para enfrentarse a Meta Knight. Durante el transcurso de este, Kirby llega también al puente, la zona en la que para el circuito del escenario. Allí el cañón actúa como jefe y en este escenario usa ataques similares. En cuanto al sistema Lylat del universo Star Fox, se basa pues en el sistema Lylat, el sistema en el que se suelen desarrollar la mayoría de títulos de la saga Star Fox. Por tanto, este escenario es una referencia a la base de los juegos en el que el equipo Star Fox suele ir yendo de planeta en planeta a lo largo de todo el sistema hasta llegar a su destino. En el escenario se pueden ver dos de estos destinos, el planeta Cornelia y el cinturón de asteroides Meteos. De vez en cuando los Arwins, Wolfens y el Great Fox, de los que ya hablé en los anteriores vídeos, también se dejan ver por el espacio. Por último, la nave que funciona como el escenario en sí es completamente original de Smash y se llama Pleiades. Ahora hablemos del estadio Pokémon 2. Como la versión original este se basa en los estadios Pokémon que han aparecido a lo largo de los juegos y del anime, este último especialmente en el cambio de terreno, aunque principalmente se basa en los juegos de Pokémon Stadium, del que toma incluso el nombre, concretamente del segundo juego en este caso. Sumado a esto se basa también en la cuarta generación Pokémon lanzada más o menos alrededor del lanzamiento de Brawl, algo que se puede ver en los Pokémon que aparecen, siendo estos Pokémon de entre la primera y la cuarta generación. En esta ocasión hay... Otros cuatro terrenos, además del terreno base, que reflejan a distintos tipos Pokémon. Eléctrico, hielo, tierra y volador. Estos no tienen una referencia concreta, aunque el terreno de tierra se asemeja a la mina pirita y el volador al valle eólico, ambas localizaciones de diamante y perla. En el terreno eléctrico se pueden ver a Electivite y Magneton. En el de hielo a Snowberry y Snorunt. En el de tierra a Cubon y Ductrio, así como un fossil helix, en el volador a Driflun, Hopip y Skarmory. Además, en la cabaña del terreno de hielo se puede ver una foto de un gatito, el cual se pensaba que era el gato de Sakurai, pero que él mismo ha desmentido. El siguiente escenario es Port Town Aerodrive. Este escenario es idéntico a la pista Port Town de F0 GX y nos irá dejando en varias partes de la misma. De vez en cuando los coches de F0 correrán por la pista atropellándonos y haciéndonos daños si no tenemos cuidado. Al fondo también se puede ver un rock gigante, el cual también aparece en el circuito original de GX. A continuación tenemos un escenario algo complejo. Castillo asediado del Universo Fire Emblem no tiene un origen claro. Este escenario tiene tres fases, una en el exterior del castillo, otra en el interior y una tercera en una caverna llena de lava. Como os digo, este castillo no parece basarse en ningún castillo en concreto, aunque parece asemejarse al castillo de Ostia. Las banderas del castillo se parecen a la del reino de Dain. El asedio de castillos es un escenario habitual en los juegos de Fire Emblem por lo que puede simplemente inspirarse en uno de estos, lo que llevaría a la siguiente fase que parece ser una habitación del trono. En Ultimate, en esta parte se podrán ver soldados con armaduras rojas referenciando el color de las tropas enemigas. En esta zona hay estatuas que pueden ser destruidas al golpearlas lo que seguramente es una referencia al hecho de que hay ciertos objetos y terrenos que pueden ser destruidos al atacarlos en los juegos de Fire Emblem. Por último, la zona de magma son zonas también habituales en distintos juegos de la saga. Os hablo ahora del planeta remoto. Este escenario se inspira en el planeta que Olimar y Luis visitan en Pikmin y Pikmin 2, concretamente en la zona llamada Bosque de la Esperanza. En este escenario aparecerán de vez en cuando cebollas de colores rojo, azul o amarillo, los cuales, si les lanzas pastillas del mismo color, te proporcionarán un objeto. En Pikmin, este proceso resulta en el nacimiento de nuevos Pikmin que te acompañarán. De vez en cuando también vendrá un bulbo rojo que aquí actuará como plataforma y también puede dar un caos instantáneo si caes en su boca. Este es un enemigo común en la saga. También lloverá de vez en cuando provocando que la cuesta de la izquierda resbale. Esto es algo completamente original de Smash, o al menos, esto no ocurría en el Bosque de la Esperanza de Pikmin. Por último, al fondo en el suelo, se puede ver una lata vacía, uno de los objetos considerados tesoros, y que es un indicador de que el planeta remoto es, en realidad, el planeta Tierra. Ahora toca hablar de Pueblo Smash. El Pueblo Smash es un pueblo cualquiera de Animal Crossing. Al fondo se podrán ver tiendas y otros lugares que nosotros podremos visitar en todos o casi todos los juegos de la saga, el ayuntamiento, el museo y la tienda de las hermanas manitas, así como las casas de varios vecinos y la del jugador. También se pueden ver árboles frutales, al igual que ocurre en la saga. El aspecto de escenario depende de la hora a la que se juegue, si se juega de día será de día, si se juega por la tarde estará atardeciendo y si se juega de noche será de noche. En lo que es el escenario en sí aparecerán algunos que otros vecinos que pueden ser Blanca, Sócrates, Nocencio, Fígaro, Estela, Vigilio, Kornimer, Ladino, Doctorcito, Marilyn, Katiana, Katy, Katrina, Sisebuto, Pili, Pascal, Sol, Estrella, Fran, Mili, Alcatifa, Juana, Tendo y Nendo, Tom Nook, Tortimer y Damorsi. No los pongo todos en imágenes porque me puedo tirar una vida. Asimismo, también se verán en el fondo un ovni, referenciando que los globos que aparecen en el pueblo son enviados por extraterrestres, el taxi del capitán y el coche de Graciela. Totakeke aparecerá todos los sábados de 8 de la tarde a 12 de la noche, dando un concierto con canciones que no pueden ser escuchadas de otra forma. Por último, y como dije antes, aparecerán también globos que pueden traer comida u otros objetos, al igual que ocurre en los juegos originales. El siguiente escenario es uno de los más grandes del juego y, por lo tanto, tiene muchos detalles. Así que nos lo vamos a quitar rápido de encima. Newport City es el último destino que se visita en Model 3. Esta fue edificada completamente por Porky, el antagonista del juego, aunque muy de aquella manera, ya que la mayoría de edificios son de cartón, lo que se referencia en los edificios del fondo, los cuales la gran mayoría usan los sprites originales, y en el trozo de madera destructible en la parte más baja del escenario. La torre en la que vive Porky se puede ver en el centro del escenario, así como la estatua en su honor que, por cierto, no solo es un jefe en el juego original, sino que también lo es en Brawl, o algo similar al menos. El balancín de en medio referencia al parque de atracciones de la ciudad, y la limusina flotante que aparecerá como plataforma de vez en cuando, es la única forma en la que se pueden acceder a la ciudad en Model 3. Por cierto, en el suelo se pueden ver dibujos de hocicos de cerdo, este es el símbolo de los Pigmasks, el grupo antagónico del juego. Por último, también aparecerá una criatura que dará un caos instantáneo a cualquiera que ose acercarse. Esta es la Quimera, el cual también es invencible en Model 3 y la única forma de ganar es huyendo de ella, o esperando a que se acabe la batería. Para el siguiente escenario, el contexto es algo complicado. La cúspide refleja a la perfección la temática de su juego de origen, Ice Climber, en el cual debemos ascender en una montaña helada. Sin embargo, este escenario no comparte demasiadas características con el juego en sí, enseñando solamente la cima de esta montaña helada. La referencia más próxima para este nivel en concreto puede ser la carátula de juego que se asemeja bastante en apariencia. Los únicos elementos que salen del juego original son el oso polar, que es un enemigo al que se enfrentan los Ice Climbers, la nube que sirve como plataforma y la fruta que aparecerá de vez en cuando, las cuales aparecen en fases bonus. El pez que aparece cuando la cima cae al mar y que puede provocar un caos instantáneo proviene del juego Balloon Fight y tiene el mismo efecto. El Reino del Cielo del universo Kid Icarus es en gran parte original de Smash. El Reino del Cielo es el tercer y último nivel del Kid Icarus original y es el hogar de Pit y Palutena. Si bien, en este nivel no aparecen plataformas de piedra que se rompen para que sean solo nubes, sí que aparecen plataformas de ambos tipos que pueden haber servido de inspiración para esto. Al fondo, la isla con la estatua de Palutena, que usa su diseño original, puede ser donde habita la diosa y lo que serviría de inspiración para su templo en Kidikaru Uprising. A continuación, la isla Shadow Moses. Este escenario es sacado directamente del juego Metal Gear Solid, lanzado originalmente para PlayStation y que reaparece en el remake para Gamecube. Snake es destinado a este lugar para destruir al Metal Gear Rex, un arma de destrucción masiva. El recinto es ligeramente distinto al aspecto que presenta Metal Gear Solid, pero aún así conserva gran parte de su apariencia. De vez en cuando, la pared del fondo se destruirá, dejando ver o bien al Metal Gear Rex o bien varios Metal Gear Gecko, aunque esta aparición es completamente original de Smash, así como la destrucción de las torres que bloquean los laterales del escenario. Por último, de vez en cuando aparecerá un foco que, de ser tocado por uno de los luchadores, hará sonar una pequeña sintonía junto a una exclamación y lo seguirá allá donde va. Esto ocurre también en Metal Gear Solid, que seguiría a Snake hasta que consiga darles esquinazo, algo que se convertiría en sello de la saga. Volviendo al universo Mario, la mansión de Luigi tiene origen en, como os podréis imaginar, el juego que le da nombre al escenario, Luigi's Mansion. Esta es la mansión en la que se desarrolla todo el juego y en este escenario presenta un tamaño reducido, donde se puede ver el vestíbulo, el cuarto del bebé, el despacho, la cocina y el salón de baile, así como la azotea, pero en el exterior, claro. En cuanto a la destrucción de la mansión, sinceramente no he encontrado referencias así que me atrevo a decir que es original de Smash. Aunque no lo parezca, el barco pirata tiene origen en un juego de Zelda, concretamente en The Wind Waker. Este es el barco de Tetra, en el cual embarca Link tras el secuestro de su hermana. Este barco tiene una catapulta que Link usa para infiltrarse en el territorio enemigo. En este escenario esta catapulta también te lanza, pero más te vale que no lo haga. De vez en cuando también se verá el mascarón rojo, la barca con la que Link navega la mayor parte del juego. A veces se dejarán ver atalayas que nos dispararán bombas así como tornados que llevarán al barco por los aires. Ambas aparecen también en The Wind Waker y cumplen con la misma función. Por último, el barco se atascará en una piedra en algunas ocasiones y esto es completamente original de Smash. Ahora toca el que para mí es uno de los escenarios más bonitos del juego, la columna lanza. Este escenario se basa en la zona del mismo nombre que aparece en Pokémon Diamante, Perla y Platino, la cual se encuentra en la cima del Monte Corona, en el centro de la región de Sinnoh. Allí el protagonista se enfrenta al líder del Equipo Galaxia y termina de desbaratar sus planes, los cuales involucraban a Dialga, Palkia y o Giratina, dependiendo del juego, así como a Mesprit, Uxie y Azelf. El escenario es una reproducción de esta columna lanza, así como un nivel inferior que representa las cuevas del Monte Corona, aunque un poco más... decoradas. Aunque también podría ser una referencia al subsuelo, una mecánica nueva de diamante y perla en la que podríamos bajar al subsuelo de Sino y del que se pueden extraer gemas. De vez en cuando se dejarán ver Dialga o Palkia y puede que también Mesprit, Uxie o Azelf y en alguna ocasión incluso Creselia, otro Pokémon legendario. Dialga y Palkia no están solo de decoración y afectarán al escenario de alguna forma. Si bien esto no ocurre en los juegos originales, Dialga representa el tiempo y Palkia el espacio, por lo que sus poderes en el escenario tienen que ver con estos aspectos. Retrocedemos unos cuantos años atrás y volvemos a la época arcade en 75 metros. Este escenario es una reproducción exacta del tercer nivel del arcade Donkey Kong, manteniendo incluso los enemigos, bonus e incluso la puntuación en la parte más alta de la pantalla. El único cambio es que en lugar de estar tirando barriles constantemente, Donkey Kong solo lo hará cuando suene una pequeña sintonía. En ese momento, DK también ocasionará daño a los luchadores. Yendo un poco más adelante en el tiempo tenemos Mario Bros. Este también es una reproducción exacta del juego del mismo nombre. En él aparecen tortugas, no son cupas, por cierto, que en el juego original aparecen desde el primer nivel, y cangrejos que aparecen desde el cuarto. Las bolas de fuego rojas o verdes también aparecen en el juego original. En Mario Bros. también se puede ir de un lado a otro por los márgenes, como ocurre en este escenario. Lo único original es la posibilidad de coger las tortugas y cangrejos caídos y utilizarlos como proyectiles, algo muy efectivo, por cierto, los recomiendo mucho. Anembow es posiblemente el escenario con origen menos reconocible de Brawl y seguramente de toda la saga. Anembow es una de las interfaces del juego de Nintendo DS Electroplankton, un juego musical en el que usamos distintos tipos de plankton para producir esta música. Las mecánicas en este escenario son las mismas que las del juego base, los le revolotearán por todo el escenario y cuando golpeen una de las hojas que sirven de plataforma, estas se moverán y cambiarán de color produciendo una nota musical. Una vez todas las hojas del árbol central se vuelvan rojas, aparecerá una flor. El último escenario que regresa de Brawl es la zona Green Hill. Este escenario debutó como el primer nivel de Sonic the Hedgehog, y desde entonces se ha convertido en un emblema de la franquicia. Algunas zonas del escenario se rompen, igual que ocurre en puntos concretos de esta zona en el juego principal. De vez en cuando también aparecerán puntos de color azul que al ser golpeados giran y se vuelven rojos golpeando a los rivales. Esto no funciona así en los juegos de Sonic y es que estos funcionan como checkpoints. Al fondo del escenario se puede ver una pirueta, estos son recurrentes en la saga y debutaron en esta misma zona, y Sonic pasa por ellos corriendo. Encima de esta se puede ver una pantalla con el rostro de Sonic dentro, estos también son habituales en los juegos de Sonic y suelen incluir algunas mejoras. Este, en concreto, es una vida extra. Más al fondo del escenario se pueden ver anillos, pinchos y otros elementos característicos de la saga que cualquier fan reconocerá fácilmente. De vez en cuando, corriendo por la pirueta, se podrán ver personajes de la saga, concretamente Tails, Knuckles y Silver. Y estos son todos los escenarios que están en Ultimate, pero ahora voy a hablaros de los que se quedaron en el camino y por qué. La Gran Cascada es el primero de los escenarios descartados. Al igual que la Montaña Carambano, esto se debe a que es un escenario de progresión ascendente y, por tanto, interferiría con la nueva mecánica de cambio de escenario. Este escenario se basa en dos niveles de Donkey Kong Jungle Beat, precisamente el llamado La Gran Cascada y Jardín Flotante. La progresión en estos niveles es casi idéntico, salvo algunos obstáculos como pinchos y plataformas móviles. Pictochat fue eliminado ya que en Ultimate está Pictochat 2, que es esencialmente una versión mejorada de este escenario. Este escenario se basa en el Pictochat, una aplicación que venía de serie en todas las Nintendo DS y con la que se podía interactuar mediante conexión inalámbrica con otros usuarios, ya sea escribiendo o dibujando. En este escenario esto se representa mediante la función de dibujo y según lo que haya dibujado, estos tendrán una función u otra. Quemarnos, echarnos del escenario, trampolines... La plataforma principal dirá, entra en la sala A y el nombre de uno de los luchadores. Este era el mensaje que aparecía cuando alguien se unía a la sala en la que nos encontrábamos. Por último, zona extraplana 2. De la misma forma que la zona extraplana original, esta fue suprimida por haber una versión mejorada, que es básicamente la mezcla de las dos zonas extraplanas. La mayoría de los juegos que aparecen en este escenario, por no decir todos ellos, aparecen en zona extraplana X, El que hablaré en otro vídeo, así que voy a evitar entrar en muchos detalles aquí. De hecho, creo que incluso la consola en sí es la misma, así que no voy a explicar nada más. Y eso es todo. El vídeo se ha hecho muy pesado quizás, así que voy a acabar rápido. En la próxima entrega hablaré de los escenarios de 3DS, así que estad pendientes. Suscribíos si podéis porque no cuesta nada. Yo lo dejo aquí, así que muchas gracias por todo y nos vemos.